han ocurrido en el pasado, grandes sismos, es lo que hemos reportado en nuestro artículo, y en 1787, y es probable, muy probable que se vuelvan a repetir. Lo que ocurre en el pasado, vuelve a ocurrir, ocurre, o sea, esa es una, una, una ley. Y lo que creo yo es que se debe invertir más en la prevención, Uh, no en la mitigación de los daños, sino en la prevención. Educar a las comunidades que viven en la costa del Pacífico, desde la costa de, de Jalisco hasta la costa de Chiapas, que es donde tenemos la zona de subducción, donde ocurren grandes sismos y han ocurrido tsunamis. Y uh, preparar a las comunidades, porque una comunidad uh, preparada y educada uh, es una población resiliente. Thank <laughs> you.